Hola, soy Pedro Anía y os voy a presentar el nuevo proyecto de digitalización de patrimonio cultural promovido por la comarca Ribera Alta del Ebro, el Fondo Social Europeo y el Instituto Aragonés de Empleo. Somos un equipo de 10 personas que provenimos de 10 ámbitos universitarios diferentes, pero bueno, ya los iréis conociendo más adelante. Tras un periodo de formación a través de las escuelas taller, el objetivo de, de este proyecto es el de crear un centro comarcal de patrimonio digital un proyecto fundamental para preservar el patrimonio cultural, poder difundirlo y además hacerlo accesible. Ya no solo para los ciudadanos de la comarca, sino también para todos los investigadores y ciudadanos europeos que quieran hacer uso de nuestro proyecto, a través de las diferentes plataformas digitales dedicadas al patrimonio cultural. Ya hemos comenzado a trabajar en los diferentes archivos eclesiásticos y municipales, donde clasificaremos toda la información en una biblioteca virtual. En esa biblioteca podréis encontrar desde archivos sonoros, fotografías antiguas, vídeos e incluso libros descatalogados, además de un montón de información cultural e histórica que os pueden interesar. Podréis seguir todo nuestro proceso y nuestro trabajo a través del blog y la página web, además de tener disponibles las cuentas de Facebook e Instagram que veréis en la descripción de este vídeo. Y nada más, os esperamos aquí todas las semanas y no olvidéis suscribiros a nuestro canal.